El nombrado Jairo Mercedes Marte se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul Tras presentar herida de bala que se la ocasionaron desconocidos cuando intentaron despojarlo de su motocicleta eh, Yo salí del taller de trabajar, iba para la casa y se me tiraron tres atracadores a atracarme ¿Por dónde fue eso? Eso fue en la calle que divide Manhattan y, y Vista del Valle eso fue más o menos de ocho y media a nueve de la noche. se manifestaron? No, que esto era un atraco y el motor. Y me entran a tiro de una hora. ¿Y llevan el motor? El motor no se lo llevaron, ellos me llevan el celular, el par de cien pesos yo tenía, el motor lo dejaron. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.